En este video aprenderás a entrar y salir del modo de recuperación de un iPhone 7. Para ver cuando nuestro teléfono esté en modo de recuperación, abriremos el programa iTunes en nuestro computador. El primer paso es enchufar nuestro teléfono a nuestro computador mediante un cable de datos. Una vez hecho esto, mantenemos pulsados los botones como se muestran en el video, hasta que el teléfono móvil se apague. Una vez apagado, veremos en iTunes que ha detectado nuestro dispositivo en modo de recuperación. Para salir del modo de recuperación, volvemos a realizar este procedimiento con el dispositivo conectado al computador. Luego de un momento, como vemos, el iPhone enciende correctamente y podemos utilizarlo como de costumbre.